El presidente del bloque Cuesta Blanca rectificó que moradores del sector La Altagracia Salida Jaya se oponen a la reapertura de la planta envasadora de gas que a mediados de julio del año pasado generó pánico tras una inesperada explosión. Fíjate bien, de esa bomba de gas, el proceso, ellos siguen remodelando en esa planta de gas. Yo se lo dije claro a ellos, donde que pasó lo que pasó, huele el detallido,